Recientemente, la OCDE ha publicado un trabajo cuyo título podríamos traducir como Perspectivas de la Migración Internacional 2013. Consideramos muy oportuna su presentación aquí, justo estos días en los que aportábamos algunos datos sobre migración y empleo. Aunque la publicación que os referimos es de pago o gratuita para suscriptores de la biblioteca de la OCDE, también se encuentra disponible para su consulta pública online. Si hacemos clic en la imagen de la portada, accedemos al informe íntegro, que podemos compartir y comentar, como es ya habitual en estos casos, en las redes que frecuentamos. También aparecen una serie de opciones para la visualización. Podemos elegir entre una o dos páginas, miniaturas... ...ajustar el tamaño a la ventana, elegir el zoom, la opción de pantalla completa o el acudir directo a un número de página. Si volvemos a la página de la presentación vemos que existen una serie de apartados, por ejemplo podemos consultar directamente el índice en inglés está disponible para su descarga en PDF, como también lo está el editorial del documento, o un resumen en múltiples idiomas. Como vemos, en castellano, al igual que el resto, aparece en formato web, formato PDF para su descarga, o formato EPUB si lo quieres leer posteriormente en un libro electrónico, en un lector electrónico. El resumen está agrupado en cuatro bloques. El primero nos habla de las principales tendencias. El segundo incluye unas breves notas sobre el efecto fiscal de la inmigración. Un tercero acerca de la discriminación contra los inmigrantes. Y un cuarto y último en el que se presenta una relación de las principales conclusiones volviendo a la página principal del documento de presentación del documento encontramos un apartado muy interesante datos si pinchamos sobre el mismo vemos que accedemos a, un, a una nueva ventana desde la cual podemos descargar en formato excel las estadísticas clave en migraciones, tanto las relativas a los flujos poblacionales para el periodo 2001-2011, como las correspondientes al tema que nos ocupa, el mercado de trabajo. En este caso, para el periodo, como queda indicado, 2008-2012. Con estos datos en nuestro ordenador podemos consultar y elaborar los mismos en función de nuestras necesidades e intereses. Si elegimos cualquiera de ellos, eh, descargamos un documento Excel que una vez abierto en nuestra pantalla eh, lo tenemos a nuestra disposición para utilizarlo como queramos. Por ejemplo, si fuera de mi interés para la redacción o el informe que estoy haciendo en este momento, elegir los datos de estos tres países, podría seleccionarlos, elaborar una tabla nueva... O directamente hacer un gráfico para un trabajo que quiera ilustrar. Elegimos el tipo de gráfico. Bueno, las opciones que ya sabéis que podemos llevar a cabo con Excel. Volvemos al trabajo, a la presentación del informe de la OCDE. Y seguimos hablando de datos. ¿Por qué? En la parte inferior de la portada, un último apartado pone a nuestra disposición una representación gráfica de datos estadísticos agrupados en cuatro categorías, inmigración, población migrante, empleo e impacto fiscal, que hemos de calificar como excelente. Simplemente desplazando el cursor por, por la pantalla vemos que eh, los, los datos se actualizan automáticamente. Elegimos cualquiera de las categorías señaladas, varían las opciones, elegimos los países que sean de nuestro interés, las variables, hombres, mujeres, como digo, el país en este caso, y vemos que los datos se van actualizando al momento. Desplazándonos por los mismos, se actualizan eh, sus valores. Por ejemplo, si, si con solo poner el, el cursor encima de definición, Aparece la definición en pantalla, cambiamos las unidades en las que quedan expresados los datos, porcentajes o en términos absolutos. Y en la parte inferior podemos optar a la visualización de los mismos en pantalla completa, siempre es más cómodo. Podemos acudir a la fuente de esos datos, lo acabamos de comentar anteriormente. ...o a la publicación relacionada. Como veis, aquí aparecen los resúmenes... ...para su descarga en PDF o para su lectura en web... ...agrupados por temas y por países. En este caso, si abriésemos el de España... ...podríamos ver el apartado del informe... ...dedicado específicamente a nuestro país. Volvemos a la página de la presentación del informe y por último también indicaros que podéis visualizar el vídeo de presentación cuyo título resume las principales tendencias descritas en las conclusiones. La migración se mantiene mientras aumenta el desempleo. Consideramos que se trata de una fuente de información internacional imprescindible de gran valor como referente de consulta. Esperamos que sea de vuestro interés.